¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando transmisión, una muy especial, ya que hoy tenemos un invitado, del cual muchos, muchos me habían pedido que, que estuviera aquí para que le preguntáramos tantas cosas, porque él casi no da entrevistas, es una, eh, es una personalidad de YouTube, ya tiene años dentro de de este medio y la verdad es un amigo también al cual le agradezco inmensamente el que siempre se haya portado buena onda conmigo y en esta ocasión ha aceptado estar en el podcast Oxlack. así que vamos a tener esta noche al buen Dross. Hoy vamos a tener Dross por fin, un aplauso para él y le agradezco a toda la gente que se está conectando en TikTok, en Instagram, en, en Twitter, en Facebook, en YouTube en Twitch, en todas las redes sociales voy a estar transmitiendo para que puedan, pues, degustar esta entrevista. Esta serie de preguntas que le vamos a realizar a nuestro amigo Dross. Esta noche ya está con nosotros, está aquí, así que vamos a darle la bienvenida. Y vamos a, a agregarlo, dice que espere un segundo, vamos a esperar a que esté preparado nuestro buen amigo bueno, estoy contentísimo. La verdad, hemos tenido aquí muchos invitados, invitados de lujo, pero creo que en esta ocasión Dross va a coronar lo que ha sido el podcast Oxlack y ustedes también se lo merecen. Así que estoy inmensamente agradecido con ambas partes. Vamos a darle la bienvenida a Dross, que lo tenemos ya aquí. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás? Hola, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo te encuentras? Qué bueno verte. Estoy súper feliz de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias por haber bueno. aceptado esta entrevista. Sé que tienes muchas ocupaciones, pero hoy decidiste que sí se podía hacer. No, por favor, que, y si es por ti Oxlack, un millón de veces más, ¿sabes? El aprecio, el respeto grande que te tengo y de paso aprovecho para mandarle un abrazote fuerte a tu audiencia. Mil gracias. Oye, eh, ya muchos años dentro de YouTube, ¿no? Que fue donde nos conocimos. ¿Cuántos años tienes ya en YouTube? Uy, mira, me da... De, de, no lo... Tengo un estimado, pero me da hasta vergüenza decirlo. Subiendo videos activamente desde el 2008, Oxlack. Desde, desde el 2009. Subiendo sí. videos hace que, que dejé el blog sí. y me empecé a dedicar a, a YouTube. Desde el 2000, finales de 2008, principio de 2009. No, somos exactamente igual, ¿eh? Yo también empecé en sé? finales del 2008. Sí, sí, sí, sí, yo sé, yo sé. <risa> Oye, mi hermano, cuéntame primero, vamos a empezar desde el principio, desde que naciste. No, no te creas. Cuéntame, ¿cómo eras de niño? De niño, mira, de niño yo era una... Espérate, ya, vamos a, vamos a hacer aquí porque hay poca luz. Uh -huh. A ver si podemos... Ah, ok, ok, mejor. Estoy un poquito tipo Donald Trump, un poco naranja, ¿no? En un todo. ¿Cómo era yo de niño? Mira, retraído, no tenía muy pocos amigos, no me hallaba con los demás, yo estaba siempre en un rinconcito leyendo un libro. Ok, ¿y eso por qué se ve? ¿Eras, eh, in, in, in, in, ¿Eras una persona que no se comunicaba con los demás? ¿Eras introvertido? Era, yo siempre fui muy introvertido, siempre me costó comunicarme con los otros niños porque no, no teníamos los mismos gustos, no teníamos los mismos intereses, ¿viste? Yo era más de, de, de estar leyendo, leyendo, leyendo y los otros niños eran más normales, era fútbol, lo que habíamos visto en la televisión, lo otro, no era tan alienígeno yo, a ver, a veces podía tener intereses en común con otros niños, por ejemplo, las tortugas ninja, que ¿Qué? cuando yo era un retaquito era Jesucristo, Dios, o sea, toda la corte, las tortugas ninja, el fenómeno, cosas así, pero de resto no me hallaba. ¿Y qué no leías hallaba. a esa edad? ¿Qué leías? ¿Qué leía, mira? Eh, leía libros de aventura, leía libros eh, de acción, leía libros de fantasía, de ciencia ficción, de horror, bastante de horror para disgusto de mi padre. Todo lo que llegaba a mis manos y algunas cosas bien fuertes para adentro, las leía. Ok, bueno, entonces de ahí es donde surge pues esta pasión por escribir que hemos visto ya pues, sí. todas las obras que has realizado desde niño ya tenías ese gusto por. por desde escribir. niño, sí, porque yo cuando leí mi primer libro yo decía, no, bueno, esto es lo que yo quiero, porque lo entendí porque, porque fue una aventura, porque me gustó mucho y dije, no, me fascina, me fascina, me encanta ahora si pudiera volver atrás en el tiempo, le diría, mira cabrón, aprende a dibujar también un poquito para que de vez en <risa> cuando tanto libro hagas un cómico, no sé, algo pero sí. bueno Ah, pasó así. Pasó así, hermano. Oye, ¿alguna anécdota que recuerdes de niño, buena o mala? ¿Algo que te haya marcado de niño? ¿Alguna situación en especial? De Mira, mayormente, mayormente anécdotas buenas. Eh, yo me acuerdo que yo me la pasaba metido siempre en mi mundo. La profesora decía que yo estaba en la luna. Luego la voz se corrió y todas las profesoras decían que yo vivía más en la luna que en el planeta Tierra, lo cual es cierto. Eh, y yo... Pff, entre mi, entre mi música, mis libros, mis historias, personajes, todo eso, me la pasaba el 80% del tiempo dentro de mí mismo. Y eso es lo que yo más recuerdo de mi juventud. Ok, y ahora que hablaste de las tortugas ninja, ¿esa fue tu caricatura favorita de niño? De niñito sí, después, después fueron derrocadas de manera innicentora <risa> por Caballero de <risa> sí. claro, el Claro, el, el anime desembarcó en mi vida y bueno, fue un antes y un después. Oye, y en tu juventud, eh, bueno, ya cuando estabas como en secundaria, cuando pasaste a la preparatoria, ¿cómo eras? ¿Igualmente retraído, intro, introvertido? En secundaria aflojé un poquito, <risa> ya... Eh, pero era mayormente, estaba mayormente en mi mundo. Eh, yo no hace, eh, es decir, no me gustaba ir a reuniones de amigos, a fiestas, a conciertos. De hecho, puedes creer que en mi vida fue un concierto. Ahorita que, wow, algo que estoy descubriendo contigo, nunca fui un concierto, no, o sea, no, me la, eh, de, ya de adolescente eh, sí, sí. había avanzado mucho más en, en, en, en toda esta ñoñería que me identificó tanto de niño. Ya era una especie de mago nivel 50. Yo tampoco, ¿eh? En esos Yo tampoco he ido nunca a un concierto que, que yo haya ido por voluntad propia, no, no, nunca tampoco. Ah, no ha ido por voluntad propia, claro, claro, claro. Una vez fui por una, por una chica que estaba en un concierto, pero ya no. Sí, fui sí, por, esa. por supuesto, de otra, claro, claro. Bueno, luego tú me dirás si me perdí de mucho o no. Ok, eh, tú, estaba, tú naciste en Venezuela, es donde pasaste tu, tu infancia. Sí, sí, hasta los 25 años viví en Venezuela. ¿Hasta los 25 años? ¿En qué parte de Venezuela vivías? Caracas, hermano. Caracas. ¿Cuánto tiempo tienes fuera de tu país? Mira, desde el 2007 que me fui no he vuelto. No has vuelto. No he vuelto. Es, es obvio que seguramente extrañas, has dejado familiares atrás y cosas que... Mira, afortunadamente, hermano, toda mi familia se fue ya, que es muy pequeña mi familia de todas maneras. Ya no están más en Venezuela, eso es un alivio. ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando mi madre viajó para terminar a cerrar algunos asuntos, pero era toda una vida en Venezuela, ¿no? Y yo estaba con el corazón acá y, y me contaba historias de cómo se había deteriorado el país. Y sí, sin dudas es que yo eh, extraño mucho a, a los amigos, eh, los paisajes, el Ávila, el, el, el Monte Ávila, la, la ciudad, los olores de Venezuela también que había ahí, eh, el aspecto culinario, pero desde el 2007 que no vuelvo y no debiera volver porque no, no le caigo bien al, al gobierno, no le caigo bien a Maduro y a la rufla. Claro, después de que hiciste algunas o has hecho algunas declaraciones seguramente. Hice algunas declaraciones y luego me, o sea, porque, a ver, no, no es por ser el youtuber estúpido, pelotudo, que se, que, se, que se autoadjudica, que se adjudica más importancia de la que tiene. Pero yo hablé libremente de Maduro, de, de, la de la revolución banana, y luego encontré que me habían bloqueado de, de, de Twitter, varias cuentas, sí. Nicolás Maduro me bloqueó, me bloqueó la esposa, me bloqueó la Guardia Nacional, me paga la cuenta, sí. y, y por los ataques que he recibido de chavistas que tienen todo el tufo, todo el tufo a excremento de ser operadores de telecentro, ¿verdad? ¿Sabes qué? Algunos partidos tienen, tienen a mal tener... Eh, fuerzas de choque en internet, yo dije, uy, uh, ya, se pudrió todo acá. No les caigo bien y ellos no me caen bien a mí tampoco, así que bueno, cuentas claras. Ok, oye, una pregunta, ¿tú eh, realizaste alguna carrera, estudiaste algo dentro de Venezuela o ya no pudiste concluir? Sí, hermanazo, eh, irónicamente, como, para, como mi vida era, era muy feliz, yo dije, no, bueno, vamos a complicarlo un poco, me gradué de periodista en Venezuela. <risa> Ah, de periodista, de periodista. De sí. Genial. Sí. Y a los 25 años te vas a, a Argentina. ¿Había otro país eh, pensado para poder irte? ¿O, sí, Estados Unidos. Estados Unidos. Unidos. Uh -huh. Estados Unidos era una de las opciones. Era, una, era Argentina o Estados Unidos. Era una de las dos opciones. ¿Y sí. qué pasó? ¿Por qué en Estados Unidos no terminaste de... No me dio, No me dio ilusión, preferí venirme a Argentina. Eh, entre los dos países a los cuales he visitado, prefiero vivir en Argentina. Me gusta más eh, la gente. Eh, estoy muy contento de aquí. Me siento privilegiado de estar acá. ¿Cómo te han tratado? Muy bien, de verdad, de manera inmejorable. Me han hecho sentir como un argentino. Mucha Mucha gente, de hecho, piensa que eres argentino. Sí, sí, sí, piensan que soy porque me encuentran por la calle y piensan, pero no, o sea, la verdad es que con este acento no sé cómo podrán pensar que, que soy argentino, no sé, creo que el acento me delata un poquito, ¿no? no <risa> sí, sí, sí, sí. el coño de la madre que acá no se utiliza! Y todas Oye. esas cosas, pero, pero bueno, chévere. No sí, mueres. es cierto, ¿eh? te iba a preguntar precisamente por esas frases, pero vamos de poco a poco. ¿Qué significa Dross Rotzank? Dross, bueno, mira, a ver. Tiene dos partes esta historia. Dross era un luchador de la WWE, en aquel entonces WWF, el lucha libre. Se llamaba Warren Dross, pero Dross con dos Zetas. Entonces yo un día no sabía qué nombre ponerme en Internet, me acordé de Warren Dross, me equivoqué, y en ah. lugar de poner Dross con dos Zetas, puse Dross con dos S. Y el resto fue historia, o sea, fue un nickname, fue un, un nickname, hace cuántos años no se utiliza esa palabra, fue un nombre sí. que yo me puse... Como para descartarlo, ¿no? Para, para, para, porque no me iba a poner Ángel David Revilla en, en, en el foro. Sí. Y, pero se quedó, hermano, se quedó. Y lo de Rotsank era porque un perro muy querido que yo tuve, Draco, perdón, Cyrus. Cyrus. ¿Qué nombre es, eh? O, o, era, o era Draco el perro. Eh, era un perro Weller que se llamaba Draco. Uh -huh. Y su apellido, ¿sabes que ellos tienen mejor apellido que nosotros? Porque son perros que <risa> vienen con de Alemania y cosas así. Entonces el suyo era así ¿El, ¿El perro, de su, su raza? Hay un criador botado por ahí en Alemania que okay. crea perros Rottweiler y el tipo es de apellido Rotsang. Entonces el perro viene con el pedigrí Rotsang. Oye, qué que Cágate que este perro lo crió un criador muy bueno en Alemania botado en una montaña. Ok. Wow. Ahí, vine, de de poder, ahí viene. ahí viene. Claro. <ríe> ahí tengo dos preguntas. Una que te gustaba entonces la lucha libre en la de Estados Unidos. De niño la veía siempre. Sí. Y este luchador, ¿por qué te llamaba la atención en sí? Mira, es que la verdad la historia es totalmente anticlimática, Oxlack, porque el, el, el Warren Tross era un cerdo. O sea, no era... <risa> Yo jamás, jamás me querría parecer a él. Yo me acuerdo que... no me acuerdo qué hacía, pero era, un, era era desagradable, era malo. O sea, su personaje era un villano, era malo. Pero qué carajo me acordé de él cuando no tenía qué nombre usar en internet. Y bueno, Dross. Viejo, y como una maldición se me quedó pegado toda la vida. Y ya es, ya, ya es indespegable. Ya, oye, fue de toda una carrera. Tu destino, pero ¿sabes? Aparte, esa confusión de entre las Z y las S te dio el personaje, ¿no? No sí. que fuera luchador. Ahora eres Dross con dos S sí. y eres único, ¿no? Sí, fue un error feliz. hay Por ahí hay otro Dross que... Muérete de risa. Hay un Dross por ahí que, <risa> que, que dibuja porno. ¿En, <risa> ¿En serio? Afortunadamente <risa> yo soy más famoso que ese Dross y por lo tanto el algoritmo de Google me privilegia cuando alguien busca Dross. Ajá. Qué miedo cuando me busque qué sé yo, cuando me buscaba mi abuelita, algo así, drogen y oh, lo que le entonces, podía salir. Obviamente te has buscado en Google, ¿no? O antes, al principio te buscabas en Google y aparecía ese otro dos. Y aparecía este hijo de puta, no tengo <risa> nada contra él, pero chamo dibuja porno, manga, pero sea, de, de, de, de, de, de sucio, ¿viste? O sea, es me, medio que un estilo tipo Shatman. No sé si lo conoce. entonces, bueno. Okay. Estreses de la vida. ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste en, en internet antes de, de YouTube? ¿Ya eras Dross? Ya era Dross, ya, ya sí, tenía un blog conocido. ¿El blog de Dross se llamaba? El diario de Dross. El diario de Dross. ¿De qué se trataba el diario de Dross? Era humor negro, eran historias por las que hoy me cancelarían 14 veces puestas juntas. Pero era todo mentira, era todo ficticio, era un, un lugar para escandalizar a la gente. Yo era un transgresor de la palabra. Eh, yo me inspiraba mucho en Maddox, que, que es el autor de la mejor página en el universo, así se llama. Uh -huh. eh, te ves web page in the universe. Entonces yo, yo agarraba y, y, y escribía ahí, pero escribí historias increíblemente zarpadas. Luego yo diversifiqué mi, mi estilo. Me hice propio porque no quería que me acusaran de, de, de basarme en este tipo. Okay. Y, y era humor negro a diestro y siniestro y cosas para que la gente se enojara. Tal okay. cual. Pero, pero eso ayudó a, a desarrollar mi estilo literario, ese blog, artículo, artículo. Y es tanto así la cosa que hoy, que ya, que ya como que el wokeísmo está torpedeado después del juicio de Johnny Depp y de muchas otras cosas más que andan pasando, quiero hacer un recopilatorio de todos los artículos del diario de Drog y publicarlo en un gran, gran libro tapadura. ¿Todavía tienes esos escritos? Sí, por supuesto que los tengo. ¿Tú has guardado todo lo que has realizado en internet en discos duros? Sí, porque soy un nostálgico. Yo también, fíjate, también tengo, no sé, yo creo que tengo sí, como bien. unos ocho discos duros. De uh -huh. Todo el contenido lo guardo y de pronto en algún momento saco y reviso qué había pasado en tal... Hermano, en tal mira, enhorabuena, porque como fan de tu trabajo para mí, eso, eso es música para mis oídos. No, pues sí, de seguro debe haber cosas bien interesantes. Yo me acuerdo mucho claro. cuando iniciaste en YouTube, cuando iniciaste hablabas precisamente yo creo por lo que estaba sucediendo en, en tu país o de política, ¿cierto? Sí, sí, de mi país hablaba mucho y de política en general sí, también solía hablar, pero de temas tipo, por ejemplo, lo que sucedía en Corea del Norte, cosas así, bueno, lo que sigue sucediendo. Exactamente, también tení, ahí fue cuando empezaste con este estilo de tu sombrero con esa franja como felina y tus, sí. tus lentes, ¿verdad? ¿Por qué fue Mira, ese atuendo? El sombrero y los lentes comenzaron porque en la época del diario de Dros del Blog era un mundo completamente distinto al de ahora, era otro mundo, pero otro planeta, otra dimensión. ¿Sabes que Hoy, hermano, hay una sobreexposición enorme que, a ver, tienes que mostrar el culo en Instagram, en, en Facebook, en todos lados. Pero en aquel entonces, no sé si tú te acordarás, bro, era como que, cuidado, no muestres tu foto en Internet porque va a aparecer un asesino serial designado a buscarte. Era como sí. que, no, cuidado, ¿cómo vas a mostrar tu foto en Internet? ¿Tú estás loco? ¡No! Entonces qué pasaba que yo para el diario de Dross, yo necesitaba hacer fotos haciendo yo cosas para que la gente se lo creyera viste o sea para que poniendo cara de malo y qué dije me voy a mostrar yo así como soy no no no agarré y del cuarto de mi o sea de, de, de, de un lugar donde que, que mi papá y mi mamá usaban de depósito cogí un sombrero más viejo que yo unos lentes <ríe> de aviador más viejos que yo también o sea, y ahí tanto. y ese fue el principio de Dross, luego ya vino el abrigo tipo tipo Matrix Sí, es verdad. Ah, pero así comenzó. Así comenzó. Cuando iniciaste YouTube, ¿cuál era tu idea? ¿Qué querías mostrar? Bueno, en, el, en el blog empezó el atuendo. Ya en YouTube ah. lo exporté, pues, porque bueno, ya era parte del personaje y la gente que leía el diario de Dross me visitaba en YouTube y okay. decían, ah, mira, lo está en YouTube este tipo. Y bueno, veían a Dross. A Dross ahora moviéndose en, vivo, en, en, en medio audiovisual. Claro, pero no pasaste lo del diario de Dross, no lo pasaste a YouTube, es decir, esos temas. y No, esa... no, no, me reinventé por completo, me reinventé por completo porque era otra plataforma, era otra cosa, era, era diferente. Y yo dije, bueno, creatividad, no me falles, vamos, vamos a desembarcar en un lugar distinto, porque yo ya me olía a Oxlack, que YouTube pisaba con fuerza, que los blogs se, se iban a terminar, me, me entró un, se me heló se me el corazón, porque yo amaba eso. Pero yo dije, no papi, este, este barco se está hundiendo, ya huele a quemado la proa, a ver, preparen las balsas que tenemos que ir a, este otro, a, a esta otra isla. Hay que, hay que sí. seguir conforme va avanzando el internet. Entonces tuviste eh, hi Five o tuviste um, estas eh, plataformas como la de, ¿cuál era la muy famosa en Argentina? Parece. Mira, en Argentina era famosísima Fotolog. Exactamente ese tipo no de... No la tuve, yo agarré y yo tuve Facebook de manera muy tardía y por motivos meramente profesionales, porque yo entendí que necesitaba, por ejemplo, de las grandes, necesitaba de Twitter, necesitaba de Facebook y después comprendí que necesitaba de Instagram, tenía que tener presencia ahí y agradezco haberlo hecho porque me ha ayudado mucho. Oye, pero en ese, en ese entonces... Uno no pensaba que podía generar ingresos de, de estas plataformas. No, no, Solamente no, no. era estar en el, en el camino en que avanzaba la tecnología. Exactamente. El, el, el, el, el... Era todo amor al arte. Amor al arte y este conocer. Y yo tenía mi obsesión por publicar mis libros. ¿Verdad? Quería publicar libros y yo decía, yo tengo que hacerme conocido. Porque eh, entregando eh, manuscritos editoriales, ni los revisan. Y eso me lo dijo una vez un editor español. Ni los revisan. Ellos no quieren arriesgar nada. Entonces yo decía, bueno, el único camino para poder escribir, para poder publicar mis obras, poder consagrar ese sueño de vieja data, era, era todo esto. wow Entonces era el crear contenido para tener audiencia, tener el público y que conocieran después lo que ibas a escribir o lo que sí, ya sí. habías escrito. Era el plan malévolo, sí. Era el plan, el plan malévolo. malévolo. Y te salió diferente la cosa, pero a la vez sí también pudiste publicar tus libros pero eres toda una personalidad dentro de internet y ahora también con, con lo que tú tenías de pasión, que era la escritura. Sí, Oye, fue un accidente feliz. O sea, lo, se cumplió el sueño y con unos plus. Exactamente, exactamente con un plus. ¿No, ¿No lo esperabas? ¿Lo habías imaginado alguna vez de niño, de adolescente? ¿Alguna vez pensaste que serías tan famoso porque lo eres? Mira, no, no, no, lo, no lo imaginé nunca. No, no, no, no lo había, no, ni nunca, nunca, ni cuando empecé a escribir el blog, ni cuando desembarqué en YouTube. Solo quería publicar el libro y no me lo imaginaba. Fue un accidente feliz. ¿Te pasan muchos accidentes felices? Me pasan los accidentes felices, sí. A <risa> veces muchas de las cosas que me salen bien, me salen bien porque tengo un gran ángel de la guarda. Seguramente, ¿eh? Seguramente. Oye, también en esos inicios de YouTube hacías eh, videos sobre videojuegos. ¿Eres un gran amante de los videojuegos? Pero por supuesto, a ver, entre toda esta virguería de mi juventud, los videojuegos tenían que entrar sí o sí. Sí, ¿cuáles cuál, cuál tuviste, cuáles jugaste en tu infancia? Ay, en mi infancia yo era re fan de Mario, de Sonic, muy fan de la estética de Sonic. Me fascinaba contra, el super contra. Ay, wow. Las tortugas ninjas en juegos de video, por, por, por supuesto, pero obvio. Final Fantasy. Todo eso, venga. Wow, sí, claro, la época del Nintendo, del Super Nintendo. Uh -huh. eh, ¿Cuál dirías que fue tu juego favorito de aquella época? De aquella época, wow, Oxlack, mira, yo creo que Final Fantasy VI. Wow, oye, Final Fantasy era súper difícil porque era un RPG, ¿no? Era muy complicado y, y, y tenías que salir de la mecánica de contra de Mario, que era más frontal. Más en tu cara y entender cómo se jugaba esta mierda. <risa> Esto es otro. Pero una vez que lo aprendías, te enamorabas. O sea, como fan de las historias que soy yo. Pff. Wow. ¿Y Zelda no te llamó la atención? Que era igualmente un RPG que tuvo mucha más relevancia. ¿Cuál? Eh, Zelda. Zelda. Fíjate que nunca llegué a agarrar el Zelda. El Zelda lo probé, pero pff, recientemente lo probé. No, el, el, el, un, el último que sacaron y me gustó muy bueno eh, pero Breath of the Wild se llama, sí pero no, no, no, siempre fue un, un chico de Final Fantasy Ya, no, pues increíble Oye, actualmente sigues jugando ¿Tienes tus consolas? Sí, sí, sí, la tengo A, Ahí se puede ver la, la, la, la Play 5 que ahorita la tengo más o menos como un papeles porque ha estado más lenta que un río de mocos pero sigo jugando, sigo ya, ya de forma mucho más casual que antes, la vez. Sí, ya es difícil, ¿no? A esta edad tienes otras cosas que hacer y te es difícil tomar un espacio para jugar tus videojuegos favoritos. Yo también tengo una colección de consolas. No puedo jugarlas, pero me gustan mucho los que son, son de guerra. Yo creo que me quedé con la etapa de Contra 3, Contra, ah. contra y wow. Contra 3 es el mejor juego de... de, de, de del mundo, viejo, ya me no acuerdo. Totalmente. Oye, Droz, entonces hacías también eh, videos de videojuegos y también de política, pero también comenzaste a hacer historias, bueno, a presentar historias dentro de tus videos, y comenzaste con estas historias de terror, ¿cierto? Sí, en el 2013 eh, yo quería reinventarme de nuevo, estaba cansado, eh, lo, los videos que hacía, a pesar de que eran muy variados, había mucha variedad, estaba muy desencantado y decidí entonces, eh, me, me iban muy bien los videos contando historias de terror, y dije, bueno, pero qué tal si le meto edición, si le pongo una musicalización más especial, qué tal si hago esto, y dije, bueno, vamos, mete la tercera velocidad que nos vamos a tirar por este puente y que sea lo que Dios quiera vieja ya está, otro accidente feliz. ¿Otro? bueno, esto fue un suicidio feliz, un suicidio que no fue suicidio porque caí en un arco iris mágico, caí, no sé, en, en el camino ese de Mario Kart, que es todo de colores, que es vermosísimo, ah, ya, sí, ahí, sí, caí sí. ahí. Pero esperaba caer por un barranco, pero ¡pum! caí ahí y bueno, seguí y el resto es historia. La pista arcoíris. iris. La pista arcoíris. Exacto. Oye... Eh... Yo todavía recuerdo que yo siempre vi tus videos, porque en aquella época éramos como que pocos los que estábamos creando contenido o que salíamos a cámara más bien. Uh -huh. eh, recuerdo mucho, eh, los... Eh, Dross responde preguntas estúpidas? Sí, yo me acuerdo. ¿Estaba buenísimo, a mí me encantaba. Me encantaba. A mí me, yo, yo, sí, yo me reía también. <risa> <por dentro. risa> Entre la rabia, la ira, la cosa, me reía mucho por dentro, sí. ¿Cómo era eso? ¿La gente te ponía comentarios en tus videos? ¿Tú los tomabas y los respondías? Sí, porque muchas veces al correo electrónico yo siempre incité a la gente a que me escribiera. Entonces, entre tanto, tanto, tanto correo electrónico hay personas que te hacen preguntas y de vez en cuando, y te ha debido pasar a ti también, te hacen una pregunta estúpida, pero, pero tienes que venir de un chico muy pequeño o de una persona muy, muy, muy de verdad, que no, o sea, pobrecito, pobrecita. Y yo recopilé preguntas así y dije, con esto va a salir un buen video. Por ejemplo, hubo una vez un chico que me preguntó si x juego, no me acuerdo, lo hice yo. ¿Verdad? Y cosas uh -huh. así. Y bueno, esa era la época de oro de las preguntas estúpidas porque eran preguntas estúpidas de verdad. Ya, me acuerdo una vez que hablaste o, o alguien te dijo un nombre como de un monstruo o algo así que tú lo eh, empezaste a... Como a dimensionar y a contar una sí, historia sí, sí. a partir de claro. su error, ¿no? ¿Sabes, qué? ¿Sabes de dónde vino eso, hermano? Vino de que una persona me preguntó, Dros ¿te gusta la música de Morsat? Sí. ¿Eh? Morsat, ¿no? Eh, Morsat. Entonces, sí, empezó como un chiste viejo y se convirtió en, el, en, en, en no sé, en el bullying de buena voluntad más grande del mundo, pues, Morsat ya, ya, ya pasó a la, al metaverso. Sí. Oye, quien se acuerda de Mo, Morsat, eh, de verdad es un fan de huesos negros, como dices tú, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Porque eso ya tiene muchísimo tiempo. Yo, hasta la fecha, me sigue dando risa porque hasta creo que alguien te hizo un dibujo de ese... de ese hecho mucho de de, de Morsat. Morsat, ¿verdad? O sea, generalmente lo ponen como un dios lovecraftiano, un dios de los muto, gigante, un, un desastre tentacular cósmico. Muy bien, ¿sabes? Hay muchos chicos que, que te, te toman de ejemplo por el terror, por la forma de hacer tus videos. Tú comenzaste a hacer dos, cuenta tres historias de terror. ¿Te acuerdas cuáles fueron las primeras historias que, que pusiste en estos videos? Mira, hermano, si quieres te lo digo, si quieres te lo digo, porque hasta eso lo tengo anotado en algún lugar Wow. Eh, claro, o sea, lo, lo puedo buscar... Eh, lo puedo buscar porque yo sé que lo tengo. O yo sea, ¿nos, vas a, decir, ¿Nos ¿Mm? vas a decir cuáles fueron los primeros el, o el primer video de terror de Dross? Mira, estoy en facultad de decirlo, pero ¿dónde está ese documento? Porque yo, yo lo tenía por aquí. Yo sé que lo tengo. Eh, yo sé que lo tengo por acá. ¿Ves? Y, y, y, te, y eventualmente yo te lo podría decir, lo estoy buscando ahora eh, a ver ¿será bueno, que... mientras, mientras tanto lo buscas, déjame mandar algunos saludos a toda la gente que nos está viendo en Twitch, okay. en Twitter en Facebook, en Youtube gracias a todos por estar esta noche aquí con Dross eh, compartiendo pues, sus anécdotas su historia mm. y eh, muchas de las preguntas que nos están haciendo pues, se las estoy realizando a Dross para que conteste estas dudas que ustedes tienen. Sí, sí. Ah, lo, te, lo tengo que buscar bien, hermano. Ah, lo tengo que buscar Perdón. bien, sí, porque eso está metido de la época que yo hacía estos videos. Y sí, bueno, nada, nada, pero está por ahí. Yo sé que está, yo sé que está. Pero lo curioso es que lo tienes anotado, ¿no? Lo tengo anotado, claro. ¿Y sabes por qué empecé a anotarlo? Para no equivocarme, porque, por ejemplo, hago el video número uno y para cuando vaya por el, por el video número 30, Capaz y meto la patita y vuelvo a contar otra, la misma historia que conté dos años atrás, ¿no? Entonces, sí. bueno, cuidado. Entonces, anotaba los nombres de los creepypastas, sí señor. Ok, por eso los, los ibas anotando. Te decía que muchos chicos han tomado tu ejemplo a partir de que Dross comienza a hacer estos videos de terror y le pone una forma, tu, tu forma de narrarlos y demás, surgen muchos canales de YouTube, imitando lo que hacía Dross, y a muchos les fue bien con la misma fórmula. ¿Qué opinas sí. de todos estos chicos? ¿Qué opinas? No, me parece muy bien, o sea, yo no, me, yo, yo no tengo el copyright del terror, en lo más mínimo, y me alegra, y yo sé que muchos desarrollaron también un estilo eh, escuchándome a mí contar las historias de terror, y eso para mí es un honor muy grande. Les mando un abrazo fuerte, y deseo que sigan adelante en este bello arte que es saber contar una historia. Hay muchos que se aproximan a, a cómo lo haces tú, pero ¿de dónde sacaste esa forma de presentar el, los videos? Eh, ¿Lo estudiaste? ¿Pensaste en cómo realizarlo? Simplemente te pusiste a grabar y te salió solo, porque nadie hasta el momento ha podido igualar. Sí, te, sí de, muchos se asemejan, pero eres único, se escucha ah. inmediatamente cuando es Dross. Cuando es Dross, mira... Eh, afortunadamente, la vida me dio la, la, la facilidad de saber editar bien. O sea, aprendí a editar, fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Y la edición, la musicalización siempre fueron muy importantes para mí a la hora de contar una historia, la estética. Pero no estética ah, en tu cara. No, no, no, no. El respetar, saber respetar los silencios, empezar encendiendo una serie, un, un, un fósforo, la vela, la calavera tomándome mi tiempo, no te preocupes, la gente espera la cosa, todo, y eso, bueno, dio resultado. Dio resultado y eso acompañado con una buena historia, y si la sabes contar, porque eso es lo más importante de todo, saberla contar, da resultado. Pero te ayudó mucho el que tú desde niño hubieras leído bastantes libros. Obvio, obvio, obvio, eso es, tiene, gracias por decirlo, tienes toda la razón, esa es, esa fue la base, la base de concreto sobre la que se construyó todo. Y es, que, eso no... claro, y es que dices algunas palabras que luego dices, a ver, vamos a buscarla en el diccionario porque... <risa> Esa es la costumbre, uno debería, uno debería ser más simple a la hora de hablar o de escribir. Yo a veces meto una palabra ahí maldita mente rebuscada, que bueno, disculpen. ¿eh? <risa> Uy, parecía que se iba a ir la luz, pero... Ah, epa, epa, no iba no, no a pasar como en el programa de Arbel. <risa> Todo tranquilo, parece, fue como un momento, casi se me para el corazón de, de que se iba a cortar la transmisión. Pero bueno, Dross, eh, hablando precisamente de la edición, yo eh, me dio mucha curiosidad porque siempre sacabas una parte donde hacía flashazos en blanco y negro constantemente y eso le daba mucho estilo a tu video. Y yo dije, ¿cómo lo hará Dross? Y entonces busqué así simplemente en el buscador cómo edita Dross y me salió un video donde decía cómo hacer ese efecto de Dross. Incluso le ponen efecto de Dross. Y efecto que... de Dross, sí, sí, sí, sí. Sí, sí qué que, que honor. Gracias, ¿eh? El efecto de Dross, sí. Sí. Oye, muy, muy, muchas cosas que han salido de, de ti. Ya lo toman las personas como algo cotidiano, ¿no? Como para hacer sus trabajos y demás. Ya eres un referente. Sí, sí, sí. Como, como la palabra eh, coño, por ejemplo, que es propia de, de tu país, pero todos cuando escuchan coño dicen dross. Es dross, exactamente. O perturbador. perturbador. Perturbador. Claro, las frases, las cosas, lo, lo, lo que vas a escuchar a continuación no es un top. Eh, cosas así. Sí, wow. Oye... Eh, precisamente en eso, cuando empezaste a hacer tus videos de terror ¿sí vino eh, un poco el dross del diario de dross? con estos temas perturbadores, un poco oscuros claro, claro, porque vino un poco el humor negro porque dentro de tanto terror hay una cuestión que, que la gente ha de saber, el terror y el humor se pueden llevar muy bien, si lo sabes manejar ¿no? entonces ¿qué pasa? que ahí comenzaron a salir los tojuarros ¿no? Eh, eh, los top de las comidas más asquerosas, más, más horribles que se han encontrado en McDonald's, eso tiene un poco de humor humor negro me fue muy bien con ese video y luego comenzaron las guarradas de que, que Youtube hasta el día de hoy me quiere pasar la inquisición por la cabeza por ese video las siete cosas más perturbadoras que los doctores han encontrado dentro de ¿Cuál? el intestino grueso de las personas ah, o sea, que ah, se ah. las nalgas oh. Ese, ese top existe y sí, y es real, ¿eh? wow real, ¿eh? Claro, y yo lo muestro por radiografía. Una persona que se metió concreto, no preguntes, hermano. Porque... <risa> yo te iba a preguntar. ¿Cómo no, se, se metió, se metió un arma? Un arma tampoco, preguntes cómo hizo para hacer eso. Y bueno, las siete cosas más perturbadoras de, de, de que wow. Oye, precisamente esos datos tan extraños, curiosos, ¿de dónde los sacas? Porque al parecer... Tus fuentes son muy diferentes ¿eh? a todo lo que podemos encontrar en español. ¿De dónde sacas uh -huh. tanta cosa extraña? Mira, primero surge la idea. Primero surge la idea. Y después yo digo, mm, Internet tendrá información sobre esta idea de mierda loca que se me acaba de ocurrir. <risa> nunca me ha fallado. Y nunca me ha fallado. Está ahí, está ahí. Y bueno, ya luego también hay personas que me dicen, mira, Droja, un top de esto. ¿No? Amigos. Y yo le digo, bueno, me gusta tu idea. Vamos a hacer una cosa. Si tú me dices, si tú me das información respecto a estos temas, yo te pongo en los créditos del video, porque una idea se agradece siempre. Y bueno, así también fue. Oye, los top, el top 7 también es un referente tuyo. O sea, siete cosas de ya es Dross. Y con ese top, los tops, comenzaste a tener una nueva era, una nueva generación, otro accidente feliz. Porque empezó a ir espectacular con los tops. Me empezó a ir espectacular con los tops, sí. Guau, wow, eh, ¿y cómo se te ocurrió el número 7? ¿O por qué fue el número 7? Mira, el número 7 me gusta, pero eh, no es por eso que hay top 7. Es porque yo creo que es el número perfecto para hacer un top. Porque si yo hiciese un top 15, sería como que ah, no se termina nunca este video de, de, de, del, del coño. Y si fuera un top, eh, qué sé yo, cinco no, no es tanto así, no es tanto así. Eh, o un top 3. Yo ahorita tengo top 3, pero esos top 3 nacieron de, de, de los metrajes de, que no vale la pena hacer todo un video de ese metraje, ¿no? Para que la gente no se los pierda. Bueno, pero el top 7, pero el top perfecto para mí, en mi opinión, eh mi opinión, me puedo equivocar, es el siete Oye, y también ahora actualmente estás haciendo Icebergs, ¿O, o sí, de hecho, creo que también por ti surgieron los Icebergs. Sí, sí, se po ya, existían, existían, pero ayudé un poquito a popularizarlos, y sí, también me gusta mucho esa modalidad de video. Sí, yo, yo veo a muchos canales, y yo voy dentro de, de eso, de que noto que Dross ya hizo tres historias de terror, y de pronto ya hay canales con tres historias de terror, Sí, hace sí, sí, top 7, sí. ya muchos canales Top 7, y, y así vamos, ¿no? Y ahora Drosas hace Iceberg, ah, bueno, vamos a sí. hacer Iceberg, yo ahí también voy a, a entrarle. Nunca nunca he podido encajar dentro de lo que hacen ustedes con lo que hago yo, porque lo de ustedes es terror, es contar una historia. A uh -huh. pesar de que tú fuiste o te, te, este, bueno, estudiaste periodismo, lo haces como un narrador, más, como un, más que como un periodista. Sí. Entonces creo que mi estilo más es como de periodista y el, el de ustedes es más de terror, más de contar una historia. Es más, y, sí, es más y, de la ficción. Tú cuando empezaste tú tratabas temas reales completamente y desmentías unos bulos eh, enormes, muy bien lo hacías. Muy, o sea, pero que no quedaba duda de que era un bulo. Razón por la que mucha gente se enojaba bastante contigo porque no había <risa> manera, o sea, era como que lo desnudabas ante un tribunal y, y ya no había más nada que decir después de la investigación que tú le hacías. Lo nuestro era más, sí, o sea, era, era, era asustar a la gente. O sea. Era asustar, terror y hacerlo así. Las historias, los personajes, eso era. Los creepypastas, todo eso, darle vida y estética a todo eso. Muy bien, mira, y hablando de eso, precisamente vas a pasar a, a algunas preguntas de, de la gente que está realizando sobre, entonces, si ¿sí crees en lo paranormal o no crees en lo paranormal. Mira, hermano, no porque nunca me ha llegado a pasar nada. Y ¿Nunca? mira que he buscado pleitos, ¿eh? Me he ido solo a un lugar que, no, que, que dicen, cuidado con este lugar. Obviamente, yo solamente soy un hombre y no he ido a todos los lugares como para decir, no, pero... Sí, sí, sí, pero si sí, vamos con eso de ver para creer, yo no he visto, no he visto. ¿Nunca, nunca te ha sucedido nada extraño, y a, por ejemplo a tus familiares, ¿les ha sucedido algo extraño, algo paranormal? no que yo sepa, no que yo sepa a ver, a mi mamá usaba mucho el, por ejemplo, el iching pero eso no es paranormal eso es otra cosa y de repente le encendía velas a San Judas Tadeo que ese era su santo y ella sí, ella, ella, sabía, ella consideraba que le había hecho favores a Judas Tadeo, pero en lo que a mí respecta, hermano, mm. yo no, nunca comprobé que, o sea, nunca vi. Para mí, quizá otra, para otra persona sea distinto, para mi mamá lo era, por ejemplo, y para muchas otras también. Entonces, ¿no tienes miedo como de los fantasmas, los duendes, los monstruos? ¿Nunca has tenido temor a ese tipo de cosas? No, no, no he tenido temor. Por el contrario, yo a veces cuando estoy pensando, yo llego y digo, bueno, qué okay, dale, aparecete. Apárecete. Si estás aquí, aparecete. No, no, los hijos de puta no, no se aparecen. <risa> van no se rechazan. No. Me, me ningunean. Eh, no. Oye, otra pregunta también que hacen mucho sobre si eh, crees en Dios. Yo creo que ya has respondido muchas veces esta pregunta. Pero bueno, nuevamente, ya sabes que la gente pregunta. La ¿sabes? gente lo pregunta. Mira, no, o sea, no creo en el Dios convencional, en el, no, no creo en el tipo viejo de barba con ojos muy profundos, no, no creo en él. Eh, no creo. Si Dios existe, creo que sería muy diferente a lo que todo el mundo piensa que es, no es un tipo con el que, no es un ser con el que puedas negociar, porque esa, esa, esa es la cuestión que todas las personas, la mayoría de los creyentes tienen, viste, ¿Crees que puedes negociar con Dios, no. Yo creo que es algo que se te escapa mucho, o se no, no, no, no, no. escapa de tus capacidades, es como pensar que el universo es infinito, Dios debe ser una cosa así. Y también luego está la cuestión semántica, que es que yo no creo que exista un ser mágico, pero probablemente en este, en este universo tan vasto, con tantos trillones de, de puntitos blancos, que en realidad son galaxias, que tiene unas distancias que son incomprensibles para la psique humana, Debe haber cosas que yo consideraría que es un dios, que es lo que más para mí se aproximaría a lo que es un dios. Pero imagínate, es agridulce porque ese dios no, no, ni sabe que existo, ni le interesa, sospechará que en algún lugar hay alguien, alguien muy inferior pensando en él. Pero es, es un tema muy, muy fuerte, muy profundo. Entonces, ¿nunca has tenido alguna situación difícil en donde quisieras tener el apoyo de, de un ser espiritual?, o algo así claro por supuesto que sí por supuesto Y me han pasado cosas fe o sea que yo que, que para pedirle y, pero no o sea nunca me han contestado y lo que es más la vida se ha configurado como para demostrarme que hay cosas que no puedo controlar ok y hay cosas que sí puedo controlar por ejemplo el éxito lo puedo controlar eh, que algo me salga bien lo puedo controlar, hacer un buen video lo puedo controlar, hacer un mal video es mi responsabilidad completa entonces mira eh, paciencia, paciencia, paciencia ante lo que no puedo controlar y lo que sí puedo, bueno, jódete Dross esto, esto si eres, te va mal es porque fui, algo hiciste fuiste flojo, fuiste vago así ya. Es. ok, entonces estás hablando también de mucha disciplina, Dross ¿qué crees que suceda cuando nos morimos, cuando la gente fallece va a otro lado, hay reencarnación, simplemente se hace polvo, ¿Qué, ¿qué piensas que nos pase? Mira hermano, francamente con el corazón en la mano no tengo absolutamente la menor idea de qué pasa cuando uno muere, lo que sí te puedo decir es lo que yo no quisiera que pasara, no quisiera que se acabara todo, creo que sería muy triste, sobre todo para, un, para nosotros que somos seres racionales, autoconscientes, que todo se acabe así, es probable de hecho es lo más probable pero ojalá que no ojalá que haya un después ojalá que haya un después. Yo estoy de acuerdo contigo en este en esta situación tienes miedo de morir en esta situación mira eh, todo el mundo tiene miedo de morir más que miedo a morir es miedo a cómo me voy a morir pero morirme rápido espero que el infarto venga así fue aquí estoy <risa> <risa> Epa. llegó la inquisición. Eh. <risa> Tal cual, espero no morirme lentamente, espero no morirme de una enfermedad, eh, eso. eso es lo que a mí me da miedo, el cómo me voy a ir. ¿Si sí, te gustaría llegar a, a, a muy viejito? Siempre que esté en, en uso de mis facultades, sí. Ya después de que no puedas controlar tu cuerpo. Senil, senil, no. Me ando encima, mejor no. ¿En Argentina hay e eutanasia? Eh, no. No, ¿verdad? No. En México tampoco. Me parece que en Estados Unidos no sé si se sí haya, pero yo creo que la eutanasia es algo que debería ser un derecho, ¿no? Y que se pudiera sí, hacer sí. en todos los países. Yo también pienso que la eutanasia tendría que ser un derecho definitivamente. ¿Tienes miedo a algo, Dross? Mira, eh, hoy día a vísperas de mis 40 años, hermano, lo que tengo miedo, miedo lo que sí me produce miedo es un día tener una dolencia, algo que me esté molestando que de repente se haga peor. Y la semana que viene está todavía peor y no se va. Y no sé lo que es y no lo está curando el ibuprofeno. Le tengo que ir al doctor. Entonces el doctor llega, ve y dice, bueno, te tenemos que hacer este estudio, este estudio, esta prueba, este estudio, este test. Voy y me los hago. Voy y se los entrego. A lo que le tengo miedo, perdona por, por darle toda la vuelta a la pregunta, es que el doctor me haga así me ponga la mano el hombro y me diga, tenemos que hablar. <risa> Vi algo acá. Eso sí, eso es lo que me da miedo. De resto, no, vaya se a cagar. ya, ah. Que, que venga un meteorito incluso, no importa. No importa. Oye, sí, pero sí. entonces, de niño, ¿no tuviste como una alguna enfermedad fuerte? ¿No has padecido enfermedades fuertes? ¿Que recuerdas? Afortunadamente no, hermano, no. Espero que se quede así hasta el último respiro. ¿Siempre ha sido sano? Sí. ¿Será por la clase de comida que, que consumes? ¿Antes comías igual que ahora o ahora por la nueva fase en la que estás ya es diferente? Antes era, pues, con el perdón de la expresión, un gordo hijo de puta, ya, yo subía <risa> poco, comiendo donas todas las, semanas, todas las semanas, todas, no me pelaba ninguna. Abusé bastante, no, nunca llegué a la obesidad mórbida, jamás. De hecho, ni siquiera llegué a la obesidad como te era, era gordo, era gordito, sí. ahí, gordi, un gordito ahí. Pero ahora me estoy cuidando muchísimo más, muchísimo más, he adelgazado bastante y, y me cuido mucho. Es lo que he estado viendo, ¿no? En, en un momento has pasado por diferentes etapas de, de imagen y la última sí. etapa es como Super Saiyajin 4, <risa> ya todo mamado, ya sin playera. Sí, y todo, sí, ahora que, que mientras acá con la ciudad de los Super Saiyajin, he tenido más transformaciones que vos, uh, mano. Mierda, el gordito, el otro, el medio medio, el flaquito, el así. Wow, ¿y cómo lo lograste? ¿Cómo? La gente también te pregunta eso. O sea, cuando ven a Dross, yo mismo veo a Dross, digo, wow, ¿cómo lo hizo? Uno quiere hacer lo mismo, pero es mucha disciplina, ¿cierto? Es disciplina, sí, querido, sí. Es disciplina, disciplina a la hora de comer. Que, que, que es dificilísimo, ese es el mayor placer de la vida. Por ahí te va a salir un virgo cuevero, un pajero que te diga, el mayor placer es el sexo. Mentira, el mayor placer es comer, comer, comer, comer y beber. Ese es el mayor placer de la vida. Entonces, oh, imagínate tener disciplina con eso, es una patada en el culo. No, Terrible, no. pero sí. Y luego, y también, y luego el 30% restante es hacer ejercicio, salir y hacer lo tuyo. Quemar calorías. Oye, en, en Venezuela, ¿cuál era tu comida favorita? Uf, a ver, me encantaban los tequeñones, los tequeños. ¿Tequeños? ¿Cómo que son? Sí, sí. Es como que, que, que, que, que, que, es una especie de salchicha, tiene, es una masa con forma de salchicha que está rellena de queso por dentro. Las empanadas venezolanas también me gustaban muchísimo y luego a, aprendí a amar a la arepa. ¿Eh? Eh, sí, sí. Pero, pero de, de niño eran los pastelitos, que era una especie de empanada hecha con otra masa, y los tequeñones. Me encantaban. Tequeñones. O sea, Eso no lo puedes conseguir en Argentina. No, sí, después del éxodo masivo de, de compatriotas, ya lo puedo conseguir. Ah, ya, ha llegado precisamente la, la comida venezolana a diferentes países con la gente que ha estado mirando. Claro. Wow. Claro. Ya, ¿y en Argentina cuál es tu comida favorita? Uh, bueno, en Argentina tiene una gastronomía maravillosa de puta madre. Primero la, el, el bife de chorizo, divino, el choripán, el sándwich de bondiola, divino. Y algo que es, no, no, o sea, no, no únicamente de Argentina, pero sí es algo muy de costumbre argentina, que es la milanesa con papa frita, divino. Ok, la milanesa con papa. Por ejemplo, ¿hoy qué vas a comer? Hoy, bueno, hoy me, me estoy cuidando, voy a comer pollito al horno, con una horneada <risa> también, ya, ya, ya le herví, también la horneo, y bueno, eh, un poquito de atún. Ya, oye, eh, estábamos también hablando sobre, eh, en la etapa donde haces ejercicio, eh, todos los días corres, o está, estábamos debatiendo aquí con un amigo sobre si solamente corrías o hacías gimnasio también. Mira, yo hacía gimnasio, pero me aburría, me aburre mucho el gimnasio. Entonces, ¿qué pasa? Yo corro varias veces por semana, lo haría todos los días, pero no es bueno para las rodillas. Cuando no corro, lo que hago es saltar a la cuerda y hago mucha barra paralela. Correr, uh -huh. caminar, caminar adelgaza, caminar ayuda mucho. Eh, hacer barras, para, juegos de barra paralela para los bíceps, los tríceps, los pectorales, los abdominales, la mejor abdominal se hace en la barra paralela por mucho planchas también, saltar a la cuerda, eso. ¿Y eso lo haces todo en tu casa o cerca de tu casa? No, no, yo salgo, salgo a hacerlo en la calle, caminar, correr en la calle, las barras paralelas allá en el parque, en, en la costa de hecho, y saltar a la cuerda, no hay nada más hermoso que ver el río saltando a la cuerda. Oye, la sí. gente que son tus vecinos y todos saben que eres dross y lo que haces, bueno, ya, una, una de las cuestiones que me fascina de vivir aquí en Vicente López, donde vivo, es que cuando salgo me siento como Vito Corleone. ¿Tú te acuerdas? Que... <risa> ¡Oh, don Pepino! ¡Eh, María, cómo está! ¡Eh, cómo está! ¡Oye! Eh! Así. Es más o menos. <risa> Así te sucede, entonces. ¿Ah? Así te sucede. Sí, sí, sí, exactamente. Oye, pero veo que sales como a las 5 de la mañana a correr. Eh, los, fines, los, los fines de semana sí, salgo tempranito, tem, lo más temprano que puedo. Los días de semana soy un poquito más normal, salgo tipo 8, 10 de la mañana. Ya, mira, aquí hay preguntas también, dicen que si crecen extraterrestres. Sí, claro, cómo no. Hay extraterrestres, ¿verdad? sí. Dime, dime si cómo crees que sean estos extraterrestres. Mira, hermano, yo, a ver, yo creo que es un poco necio y sobre todo la calidad de las personas hoy día que te reconocen, o sea, que, que dicen que sí, que definitivamente tiene que haber extraterrestres. Stephen Hawking lo decía, eh, lo, lo, lo dicen los científicos de, de, de hoy día, lo dice Tyson, el, el hombre ese colorado que aparece a veces, que hace esos documentales buenísimos sobre el universo. Obviamente que tiene que haber vida inteligente, consciente de sí misma allá afuera. Lo que yo no creo es que vengan a visitarnos, lo que yo no creo es, es, es, esa, es, esa, es esa costumbre pajeril de pensar que los tipos están haciendo fila para entrar a vernos porque somos interesantísimos. No, yo, debo, yo pienso que si, en, si auténticamente hay inteligentes, hay extraterrestres que están conscientes de nuestra presencia, probablemente que están mucho más avanzados que nosotros, saben que estamos ahí, bueno, la mierda, nos habrán visto, Ahora, ahora han apuntado el telescopio. Esa es otra. La gente tiene muy poca imaginación y la gente en su poca imaginación comete errores para creyendo que tiene que venir un plato volador con, con, con, con un lentejuelo así viéndote. No, papi, si en verdad están tan avanzados, no tienen que venir acá para verte en el baño. ¿Eh? No tienen que venir para ver nada. O sea, lo pueden ver todo por medio de la tecnología. Es más, tú no sabes si, de realmente, si realmente hay un ovni. Si realmente vienen, es un dron probablemente, no tiene nada adentro, no tiene a un hombrecito verde adentro, uno quiere abrirlo y encontrarse con, no sé, el cabezón. No, para nada. Pero yo ni siquiera eso, yo creo que pueden saber que estamos acá, pero... Ajá, ¿y qué quieres que haga? Dale. Son interesantes ellos para nosotros porque, bueno, estamos todavía en esta era. ¿Ves? No hemos llegado a la, a la edad espacial pero sí, no creo que seamos tan interesantes para ellos, ni fascinantes, ni mucho menos, todo lo contrario. Pienso que nos ven y se horrorizan, ¿viste? O sea, ven a un montón de personas en el... Est... ¡Ah! Con el, con el perro... ¡Ah! ¡Ah! Ven, o sea, los políticos de mierda que tenemos, ven la gente cagando en el río... No, pues, sí, en la India. Sí, y luego dicen, no, pero hay gente inteligente, sí, papi, pero para la diferencia para un extraterrestre no debe ser mucha me entiendes o sea no, no somos fascinantes como tú crees que somos la verdad es bueno, lo que yo creo capaz y me estoy equivocando pero es lo que yo pienso por ejemplo en el origen de, de la vida del ser humano crees que hayan tenido que ver los extraterrestres o somos, somos un accidente feliz como los que te han estado sucediendo simplemente mira, mira, es posible que hayamos sido obra por obra y gracia de alguna raza pero yo ojalá espero deseo desearía que no por el bien de la pluralidad en el universo ojalá que nosotros hayamos sido producto de la madre naturaleza de este maravilloso el mejor planeta del sistema solar por lejos y pero eso es porque me gusta me, me, me gusta la variedad porque si nos hicieron con una probeta y ellos son iguales a nosotros anda a cagar ¿Sabes? ¿Te imaginas? Que el tipo aterrice, aterrice la nave espacial y toda la humanidad. ¡Ah! El momento más importante en la historia, Oxlack, ¡Oh, hermano. Y que se va un tipo como tú o como yo. Se <risa> <me risa> <me> pega <risa> un tiro, lo, lo, lo, lo linchamos. <risa> linchamos. no <risa> que, <risa> se, que, se, que se meta la nave espacial por el culo, fuera y no vuelvas más. Fuera y no vuelvas más. No para yo espero ver. Mientras más feo, mejor. Sí, sí suena, sí, suena más interesante que estén todos deformes o raros. A que sean iguales a si nosotros sí va a ser una desilusión bastante grande, ¿no? Tanto tiempo esperarlos para verlos y que sean Sería iguales a porquería. nosotros. Sería una porquería si fueran iguales a nosotros. Sí los linchamos, estoy seguro. Que los se linchamos, linchamos a la mierda, Javier. No a... Olvídate. Oye, mi hermano, y también te iba a preguntar sobre... Eh, ¿En qué países has visitado? Mira, he tenido el privilegio y el honor de visitar tu país, México. He estado en Uruguay, en Chile, he estado en Perú, en Ecuador, en Colombia. Yo, obviamente soy de Venezuela y tengo el privilegio actualmente de vivir en Argentina. He estado también en Estados Unidos, eh, he visitado eh, Orlando, Miami... La, la la obvia, la típica pero también tuve una vez la oportunidad de visitar Nueva York de niño eh, he estado en Santa Mónica y ya con eso te resumí todo, todos los lugares en los que he estado, en México estuve en el CDMX, en Guadalajara en Monterrey, ojalá pueda ir a muchos otros lugares Oye, ¿y en México te gustó algo de la comida? o ¿alguna anécdota buena que hayas tenido en México? Mira, mi comida preferida son las tostadas, las tortillas mexicanas así que imagínate, <risa> me encanta la gastronomía de allá cuando me ofrecieron alacranes, me comí los alacranes, cuando me ofrecieron los grillos, me comí los grillos, me encantaron. Y cuando me ofrecieron una tarántula, dije que no, pero no por asco, sino porque la tarántula estaba viva ahí. No, no, no, no se sentía feo. No. <risa> Oye, en Colombia qué tal? ¿A qué fuiste a Colombia? ¿Fuiste a un evento? Fui, fui a un evento en Colombia, conocí Medellín, ciudad bellísima, y conocí Bogotá. Tremendo. Me encantó Colombia y la comida te podrás... Yo estaba encantado porque es como la comida venezolana. Eh, fue como volver y fue hermoso. Sí, muchos venezolanos también en Colombia. En Colombia, sí. El colombiano también es una persona de puta madre. Me encanta. ¿Tus, tus paisanos, los venezolanos, te tienen un, un buen concepto? ¿Te estiman? Sí, sí. Tengo entendido que me estiman. Me estiman más en otros lugares, pero no porque me estimen menos a mí, sino porque no... Mi fama en otros lugares es mucho mayor que en Venezuela. Nadie es profeta en el lugar de donde viene, definitivamente. Pero me quieren, o sea, por lo general, sí. Los venezolanos que yo me consigo en redes sociales me, me, me quieren mucho. Claro, claro. Debes de ser un ejemplo de, de, de, de lucha, de perseverancia, Gracias. de éxito también. Y Perú, ¿qué tal? Eh? Perú me gustó. Tiene una gastronomía impresionante. Me encantó. Pero me fascinó, aparte que Perú es un país que siempre me llamó la atención porque tienen el habla más correcta de todas. Es decir, un peruano tiene el acento más neutro y es, y es espectacular. Yo me acuerdo haberlo leído una vez y era verdad, tienen el habla más correcta. Entonces me gustó mucho, me acuerdo que me llevaron en Lima, lamentablemente solo conozco Lima, me gustaría conocer más del Perú, me gustaría ir a Arequipa, por ejemplo. Pero eh, en Lima me llevaron a la zona rosa de la ciudad, y era bellísima, me encantó. Siguen teniendo botiquines, cosas así que, ya, que en otros lugares ya no existen más. Y el peruano también es muy piola, es una persona muy, muy piola. Sí, son, son muy buena onda. ¿Chile? Chile, guau, wow, mira, yo quedé enamoradísimo de Santiago. Cuando yo entré, yo me acuerdo, mira, yo he visitado Chile varias veces, ¿no? La, la primera vez, yo me acuerdo que como mi papá era aviador, yo a veces podía viajar en la cabina. ¿No? Wow. que los amigos de mi papá, él conocía a todo el mundo y los amigos decían, revilla, pase a la cabina por favor, y, y, y yo me sentaba ahí yo me acuerdo que la primera vez que despegamos del aeropuerto de Chile me echó un cagazo hermano, porque el avión <risa> va directo hacia las montañas, viste, okay. y después ¡tiñí! y se va para allá, pero ah. si, si, si, el tipo se, si el aviador se desmaya se va derecho a las montañas, viaje directo Quedé enamorado de Santiago, me encantó. Ahí también viví mi primer terremoto. Una experiencia wow. única en la vida, única. Yo estaba en el hotel y de repente... ¡Wow! Fue fuerte. Yo llegaba y decía, tengo que bajar porque esto lo tengo que hablar con alguien, tengo que ser parte de, este, de esta sensación y cuando baje todo el mundo... Uno más. El de las 12.15, nene, cálmate. Y también sí, y en Chile son... Por, eh, tuve, la, tuve el placer de ir a la firma más, mejor organizada que yo he vivido en mi vida, y desde entonces wow me encanta, me enamoró me enamoré bastante de cómo hacen las cosas los chilenos creo que tienen una, una forma de ser muy ganadora y Bueno, voy a tener que preguntar también por Uruguay porque son celosos los, los fans dicen, ¿Y ¿Por qué no preguntaste de Uruguay? Sí. Sí, bueno, los Uruguay, <risa> uruguayos no tienen nada, o sea, no tiene nada que acotar al respecto porque es el país como que más mejor visto de toda Latinoamérica de hecho, hay mucha, muchos extranjeros que se vienen de Europa, hermano, para vivir a Uruguay. Es un país ejemplar. Eh, no me, yo no tengo pelos en la lengua para decir que muchos países latinoamericanos tienen que ser lo que Uruguay es. Uruguay es un ejemplo, el pueblo uruguayo es un gran ejemplo. Y aquí ya me estoy yendo como que ya, ya me estoy pasando, pero es la verdad. Es la verdad. Tú preguntas y toda persona que sepa algo entendida te dice que el mejor país para vivir es Uruguay, en este lado del mundo, por lejos. Va, quitando probablemente Canadá y Estados Unidos. Pero Uruguay es, es lo que Latinoamérica debiera ser en un mundo ideal. Wow, sí. Yo sí. No, no he tenido la oportunidad de visitar Argentina, Uruguay. Y por cierto, pues te iba a preguntar si te gustaba el fútbol. Ya ves que Argentina, Uruguay, también Chile, son países muy futboleros. Mira, mira, ¿sabes que yo de niño no me gustaba nada el fútbol eh, me alejaba del fútbol, pero ya después, cuando tuve edad suficiente para entender toda la fiesta, todo el armado, todo el evento, que significa un mundial, me empezó a interesar más, pero por el mundial, ¿no? O sea, la, la Eurocopa no te la miro ni a los tiros, ni, ni la Copa, la Sudamericana, no, no, a el mundial, porque bueno, es la apertura, el cierre, qué país gana, los memes de internet, la cosa, pero después... Sobre todo cuando salí de Venezuela, hermano, porque en Venezuela el deporte es el béisbol. El uh -huh. fútbol sí tiene, pero el deporte es el béisbol. Vengo de otra cosa, ¿me entiendes? Pero luego cuando vine a Argentina aprendí a, a, a ser parte del amor. Cuando juega, por ejemplo, la albiceleste. Voy por Argentina, es mi primer referente, lo siento. Voy, inclusive, es gracioso porque cuando juegan Argentina e Italia, yo que ya la mitad de la sangre es italiana, ¿Por quién voy? Por, por Argentina, la mierda. No me importa nada, la cara. Que sean todas la concha de su madre. <risa> Entonces, eh, sí, es parte de eso. Pero cuando Argentina juega un, pa, un partido importante, es que ahí salgo a verlo, a, a, a meterme en el asunto. A ser parte. De, al, al claro, de resto no, no, no tengo cuadro. Ya, sí. Hoy también me preguntan aquí sobre cuál es tu película favorita. Uy, qué, qué, qué pregunta tan, tan difícil, pues Bro. puedes decir tres para que no haya problema, porque sí va a ser difícil tener una favorita. Difícil. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a nombrar tres películas modernas, que yo le recomiendo mucho a la gente ver. No sé si son mis favoritas, no, pero son películas impresionantes, de las que ya casi no se hacen más, porque ahorita todos los medios están cooptados casi por Marvel, Marvel por DC. Tres películas que tienen una calidad espectacular que yo recomiendo mucho. Eh, bueno, la primera la primera y voy a, voy a, voy a hacer trampa Les voy a ver el nombre para no equivocarme ok, hay una que se llama The Spine of Night en español tiene otro nombre pero es una película animada eh, en, a ver ya te voy a decir el nombre en español eh, Ay, ya no, no, no le han puesto La noche del fin de los tiempos se llama eh, una película animada maravillosa, por favor, véanla. ¿Esa dónde la pueden ver? ¿En ah, bueno, esa, esa es muy difícil verla por derecha. Porque son películas que no tienen casi que lanzamiento, hermano. Ya no se hacen películas así, a pesar de que tiene un casting de voz espectacular, mucho bueno. Es una película que básicamente se hace... ¿Sabes esas obras que nada más aparecen en Japón? Bueno, esto es lo mismo, pero en Estados Unidos. Es para un nicho. Okay, pero es bueno. una película maravillosa por Dios. Por Dios, qué buena. Recomiendo mucho una que es otra, que es exactamente lo mismo, que es de humor negro. O sea, podría ser el diario de Dross la película animada. Okay. Se llama Chuck Steel. Nombre de héroe, Chuck Steel. ¿Sabes? Steel, hierro, metal, steel. Okay. Y la noche de los trampiros. La noche de los trampiros. Okay. Vela, es del 2018. Okay. Para que <risa> de risa. Eso, ¿eso sí sí. se puede encontrar en YouTube o alguna plataforma se Sí, sí Lo que pasa es que cuando yo la recomendé El director de la película me contactó oh, wow. no, Y no, no, puedo, no puedo en mi sano corazón pedir que, que, la, que, que la pirateen Pero es una, véanla por favor Porque es una peliculaza Una película animada maravillosa Y bueno, te estoy debiendo una mmm, no sé si cerrar con una película actores o carne y hueso o terminar con una animada, con otra animada. Y esta sí, bájensela porque ya es vieja y ya... Heavy Metal. Así se llama. Buenísima, Heavy Metal, sí. Y bueno, te voy a dar una cuarta, una cuarta, porque, ok, porque bueno, está bien. Mención, Mención, Mención honorífica. Modernas y, y la última que te dije Heavy Metal es de los 80, vale, dale. Eh, a ver, te, te recomendé dos una es el 2020 21, otra es el 2018 vamos a cerrar con una que también es moderna, creo que es el 2018 Psycho Gorman Psycho Goreman Psycho de psicótico y Gore, Goreman como si fuera okay. un superhéroe, Psycho Goreman ok, por favor consíganla, esa película está muy buena ¿tú dónde consigues todas esas? porque por, por lo dónde? que veo son difíciles Gente, arréglenselas, el que busca, el que busca, bueno, claro. encuentra, el que busca, encuentra. Oye, entonces, por lo que veo, sí consumes contenido, pero sí. también contenido mucho en inglés. Sí, hermano, pero contenido del mío, contenido Oye. de eso que, que es como encontrar una trufa. Sí, es difícil. Oye, sí. ¿y tú aprendiste a hablar inglés desde niño o de pronto ya más grande? De, desde niño porque, a ver, aprendí a hablar inglés realmente con internet. ¿Eh? Mi pronunciación no es buena, pero soy bilingüe. Te, te leo libros en inglés, te, te puedo sostener una conversación perfectamente. Pero lo aprendí porque, viejo, es muy triste, es muy triste estar en internet y no saber inglés. O sea, si con todo el perdón a la gente que se la pasa mucho en internet, hermano, hermana, date cuenta. O sea, tú estás, si nada más hablas español estás accediendo al 10% de la información que podrías acceder. Uh -huh. Y es un 10% que no tiene mucha calidad, perdón, perdón. Tú quieres disfrutar internet, o sea, tú quieres de verdad montarte en el Ferrari y ser parte de la, de, de la cuestión, tienes que hablar en inglés, papá, porque mira, no se trata de los yankees, que son grandes creadores de contenido. Se trata de que un francés, que también los franceses, que son grandes creadores de contenido, te hablan en inglés. Se trata de que los japoneses, grandes creadores de contenido, te hablan en inglés. Se trata de que los chinos te hablan en inglés. Se trata de que los surcoreanos, grandes creadores de contenido, te hablan en inglés. Se trata de que el, la so, eh, el grupo, no sabría cómo denominarlos, La Manada en Brasil, que hace juegos indies que tienen una comunidad de creadores de juego maravillosa en Brasil. Hablan, lo publican en inglés, hermano, no publican en portugués. Entonces, tienes que aprender inglés, papá, porque si no, no, no has navegado en internet. Lo que has hecho es mojar las patitas, apenas. Wow, sí, lo, lo has escrito. Eh. ¿Ah? Lo escribiste súper bien, tienes toda claro. la razón, es un porcentaje mínimo el que uno encuentra en español, y todo lo demás está en inglés completamente. Está en inglés y, y, y, y es contenido de muy buena calidad. O sea, yo cuando investigo, si yo nada más supiera español, el canal mío no sería lo que lo conoces. No sería lo que lo conoces, porque mucha de la información está en inglés, hermano. Cuando yo necesito un video de siete, o sea, cuando yo necesito buscar siete casos de personas que sufrieron accidentes jugando a la Ouija, esa información no está en español, lo siento. Cuando yo necesito buscar un top 7 de las 7 comidas más calóricas del mundo, ¿no? no está en, esa información no se consigue en español, ni casi ninguna otra. Las 7 cosas más terroríficas encontradas en el océano no está en español. No se consigue. No es imposible hacer esa investigación en español. Sí. No es una idea. ¿no? Eso yo creo que es un muy buen. Eh consejo que le puedes dar a toda la audiencia que nos pongamos a aprender el inglés que Hay es que aprender, ¿no? hermano mira eh, otra cosa y esto es medio que un tiro en el pie pero eh, es así todas las personas que te cuentan historias de terror en youtube en internet ¿sabes por qué te las están contando? ¿sabes por qué tienen el poder de contártelas? ¿sabes por qué ellos también pueden ganar dinero contándote esas historias? porque las leyeron en inglés papá porque no existen en español porque incluso cuando las, do, las, las, las escribieron en español, las tradujeron, se pierde mucho en la traducción, muchísimo. Tú en Creepypasta lo disfrutabas normalmente porque te lo saben contar bien o años antes de que te lo supiéramos contar bien porque aparecía en inglés. Sí. sí, claro, claro. Te la pudimos contar porque sabemos inglés, por eso, porque la lees y luego la cuentas, Claro. Ahí está eh, un muy buen conse consejo para toda la gente que navega en internet y todos los creadores de contenido también para sacar contenido ya que sea diferente, nuevo, que no sea estar sacando lo mismo, ¿no? Y copiar de otros. Eso es un muy buen consejo. Te iba a preguntar, Dross, en toda esta trayectoria maravillosa que has tenido, seguramente tuviste episodios épicos en tu vida, has, te, has disfrutado mucho de, de lo que te ha dado, te ha brindado... YouTube, pero más que eso, de tu propio trabajo, de lo que has creado, de tu propia disciplina. ¿Algún momento épico dentro de esta trayectoria que conocemos a Dross dentro de Internet? Muchos momentos épicos, muchos momentos épicos. Desde que me, desde que sale, desde que cometo el error de salir a la hora que salen todos de la escuela y me rodean 60 personas en la calle. Tapamos la calle aquí en Vicente López, que me da una vergüenza enorme, hasta que de repente salgo a hacer deporte y en el lugar donde yo, me monto, donde yo hago barras paralelas, vi descubrí una mañana un graffiti, Dros te amo. <risa> <¿de la> <risa> ¡Wow! Graffiti, ¡Qué padre! Dros te amo, cosas así. Eh, momentos, sobre todo a mí, me, yo considero un momento épico cuando una persona me dice que un video mío, un videoblog, algo, lo que sea, un libro lo ayudó a superar una depresión, le ayuda a superar una depresión, un momento de ansiedad, un momento difícil. Amo todo eso, me, me significa mucho para mí, lo valoro como no tienes idea, es importante en mi vida. Qué maravilloso. Oye, ¿por qué hay gente que ha tenido problemas contigo? O bueno, sea, no, por... no, no, no, no para el caso particular en general, ¿por qué sucede esto? Sucede porque yo soy muy lenguaraz, la culpa a menudo es mía, ¿no? Eh, porque sí, porque a veces uno da una opinión, yo solía opinar sobre política, sobre religión, y eso le da muy por el saco a algunas personas. Okay. Le da muy por el saco a algunas personas. Luego, por supuesto, está el fracasado de internet, que te tiene envidia y quiere ser como tú, pero ese es el 0,00001%, okay. el fracasado. Ese que una vez que, que, que, que ves cómo es en la vida real, te, te dan ganas de vomitar porque ves que el tipo es el, el arquetipo perdedor de cloaca. Pero el pero el, el, luego, esa ese es la ínfima minoría, y esa es la minoría que a mí me sirve porque yo pues ya no, porque son unos imbéciles. Pero la enorme mayoría es porque, bueno, a veces, a veces no fueron las palabras más felices para expresar una opinión y la gente eh, a, veces, por fin, a veces a mal se lo toma muy a pecho. Claro, se engancha. Hoy bueno, ya casi estamos por terminar esta entrevista, vamos con las últimas preguntas para que también Dross vaya a realizar muchas cosas, porque es precisamente lo que te quería preguntar. ¿Cómo es un día normal actualmente de Dross? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué hora te despiertas? ¿Qué es lo que haces? Y etcétera. ¿Desayunas? ¿Qué haces? Bueno, me despierto a las 6 de la mañana, a veces mm. más temprano, cuando, to cuando todavía está oscuro. Me levanto, me hago un café. Eh, me... Hago el equivalente a tragarme un cuchillo doloroso ardiendo todas las mañanas, que es revisar la, la, la, la posilga de Internet, que es Twitter. Pero es porque para ver <risa> qué últimas noticias hay. Porque acuérdate, incluso en la televisión, cuando los periodistas están leyéndote la noticia, están así, hermano, leyendo de Twitter. De Twitter, claro. claro la, porque lo están leyendo en inglés y lo están traduciendo al español. ¿Ven? Bueno. Leo Twitter, leo las noticias que tengo que leer en el día, me alejo de esa basura. Entonces, ¿qué pasa? A veces me pongo a trabajar, a escribir. Antes yo editaba, ahora tengo un editor ¿eh? y ahorita mi trabajo es escribir. Me lo he ganado, me lo he ganado y, e investigar, investigar información, leer pre prensa, ver documentales viejos, eh, leer recortes de revistas antiguos, que es de donde salen que es de donde sale los temas para algunos videos, las historias las creo yo. Son cuentos de horror que subo a YouTube. Eh, eso por un lado. Luego salgo a la calle a, hacer, a, a quemar mis 1500, 1600 calorías a punta de ejercicio, trote, correr, eh, saltar a la cuerda, barras paralelas, caminar por periodos prolongados. Uso mucho esto para, para, para distraerme por la calle. Vuelvo a casa, me baño, limpio un poco, me preparo la cena y bueno, así son más o menos mis días así todos los ¿a qué hora duermes? ¿a qué hora duermo? me duermo temprano, me duermo eso de las 11 a las 11 de la noche oye, qué oh, padre noche, sí. qué padre tu rutina de, del día de, de poderte clavar en, en textos antiguos en buscar información, en verte algún documental, en sí, alimentarte sí. para seguir creando y ahora voy a esta pregunta, entonces Tross ¿Qué sigue para Dross? ¿Hasta dónde va a quedar Dross? ¿Dónde va a estar? Ya hemos visto las super evoluciones como más que Dragon Ball. ¿Hasta dónde va a llegar Dross? ¿Qué es lo que quieres para el futuro? ¿A dónde, a dónde te estás enfilando? Mira, hermano, yo ahorita tengo como meta conseguir un buen artista para hacer una novela gráfica. Quiero, quiero, quiero publicar mi novela gráfica. Quiero seguir publicando libros. Quiero seguir haciendo cosas que tengan que ver con personajes, historias. Quiero dar a conocer historias que todavía no he dado a conocer. Quiero dar a conocer mi propio manga también. Eh, cosas, eh, animaciones. Quiero, meter, eh, quiero meterme en todo eso. Quiero ver la posibilidad de llevar esto un poco más allá. ¿no? Alejarme de la rutina de siempre y, y mi evolución final, mi transformación final, que es dedicarme a dar a conocer mis historias, los personajes, todo eso. Crear, dirigir me encantaría cosas así quiero estar metido en eso creación de libretos libretos para cómics libretos para novelas gráficas eh, sacar publicar un proyecto no que tenga que ver con personajes cosas así historias épicas fantasía oscura ciencia ficción oscura eso si tú pudieras encontrarte con tu yo de, antes del 2008 el del diario de dross ¿Qué le podrías decir? ¿Qué le quisieras decir? Ay, hermano, mira, sabes una cosa, perdón, me encantaría encontrarme con el Dross de 1991, un niñito, y decirle, mira, sigue escribiendo, vas por buen camino, lo estás haciendo bien, pero aprende a dibujar, aprende a dibujar, aprende a dibujar, dibuja más. Eso es lo que le pudieras decir. Objetivamente, mira, te, te podría haber hecho un monólogo medio pajeril, pero no, no, no, vamos a lo práctico porque en ser sucinto y práctico es una buena receta del éxito vale. aprende a dibujar cabrón, dale, vamos todo? muy bien Droz. bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas dado este, este tiempo para contarnos tus historias para saber de ti, casi no das entrevistas, ¿por qué? no hermano, porque no soy de dar entrevistas, o sea, se lo doy a la gente que aprecio y, y nada, y eso Sí, es difícil poder. Tampoco veo que, que tengas una comunidad de amigos o que salgas o que te tomes fotos con amigos, etcétera. Tampoco, ¿verdad? Tengo mis amigos, tengo amigos aquí que quiero muchísimo, pero soy más reservado, soy más introvertido, soy más de mi casa. Yo estoy feliz en mi mundo, con mi música, mi teclado acá para poder, para poder vomitar toda la imaginación, todas las ideas, todas las locuras. Y a veces también mi copa de vino, ah, eh, mi orégano, y soy feliz así. <risa> soy muy feliz con, con mis peces. Sigue, con mis ahí. sigue siendo el niño introvertido, ¿no? Sí, sí. Un Oye, niño introvertido que aprendió a hacer, sanamente, a hacer relaciones sanas. A ser extrovertido cuando hay que hacerlo, pero se descargan rápido las pilas y vuelvo, vuelvo aquí a mi, a mi sarcófago. Cambió mucho el dross de antes de YouTube al actual, ¿verdad? Pensando o hablando mentalmente. Sí, siempre se sano evolucionado. Sí, ha sido ha sido diferente ya el trato con la gente y demás. Sí, ¿estás contento? ¿Te sientes contento, feliz en la vida? Estoy en una etapa muy feliz de mi vida, sí, muy feliz, muy dichosa. No, pues eso es maravilloso, qué bueno que tengas un equilibrio, tanto como lo veo espiritual, mentalmente, físicamente, económicamente, te veo equilibrado, yo creo que eso es disfrutar completamente de la vida, estoy muy contento por ti, estoy muy contento claro. de que seas mi amigo, que me hayas brindado tu amistad, que le hayas brindado este espacio, queremos que Dross siga por mucho más tiempo y que en algún, en algún momento también nos, nos dé consejos de todo este éxito y de toda esta trayectoria de, de su vida, que también nos comparta cosas para que nosotros podamos igualmente disfrutar de la vida y crecer. Gracias, mi hermano, por esta entrevista. Gracias, hermano, de verdad. Fue un placer muy grande y un abrazo inmenso a tu audiencia. Que espero tengan a bien siempre seguir tu contenido, que es de mucha calidad. Muchas gracias. Te mandamos un abrazote hasta Argentina. Un abrazo enorme para ustedes también. Bye. Eh. Estás bien. Hasta luego. Gracias. Pues ahí, está. ahí está. Ahí está, gente. Tuvimos a Dross. En esta transmisión especial, algo que es súper difícil, ustedes se lo merecen por todo el apoyo que me brindan. Eh, yo trato de, de mandar mensajes a la gente que quieren que, que entreviste, que sea interesante. Dross, la verdad que ha sido un, un momento histórico aquí en nuestro canal y creo que es también un par de aguas para que podamos seguir entrevistando a gente buena onda como él y que sea interesante y conocer muchos más temas. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, toda la gente de Twitter, de TikTok, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de todos lados, gracias por estar esta noche con nosotros, gracias por los superchats, gracias por todo, sus, sus comentarios, como saben no pude estar leyendo todo porque teníamos a Dross y teníamos que aprovechar el tiempo al máximo, haciéndole las máximas preguntas que pudiéramos. Discúlpenme si faltaron algunas preguntas, discúlpenme si sienten que no fui un buen entrevistador, porque siempre salen un, unos haters a decir no entrevistaste bien, Oslag? te falta mucho para ser un buen entrevistador, y demás. Miren, la verdad lo que tuvimos el tiempo aquí a, a Dross y el haberle preguntado estas cosas, ya es mucha ganancia. Así que gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast Oxlack y también en el canal de YouTube para más videos. Gracias a todos. Un abrazote.